En Dinafem hemos decidido salir de los cuarteles generales y nos hemos venido a Madrid, a la Puerta del Sol, hoy sábado 10 de mayo para participar en la Marcha Mundial de la Marihuana, un evento organizado por FAC, la Federación de Asociaciones cannábicas de España, y por AMEC, la Asociación Madrileña de Estudios sobre el Cannabis, que además se celebra en 105 ciudades del mundo simultáneamente. No Aquí no hemos venido solo a hablar sobre cannabis, hemos venido a reivindicar nuestros derechos como cultivadores para el autoconsumo y a protestar contra la ley de seguridad ciudadana. ¿En qué nos afecta la nueva ley de seguridad ciudadana? Some pretend being got consequences. Desde la MEC protestamos contra la MEC Mordaza porque cercena aún más nuestros derechos. Aumenta el importe de las multas y pone una sanción nueva por plantar marihuana. Eh, aparece la figura de la reincidencia, lo que supone la creación de un archivo de consumidores y cultivadores y desaparece la posibilidad de la deshabituación para quitar las multas. Estamos en contra de la nueva ley de seguridad ciudadana. Hola, eh, eh, nos quieren cambiar la ley de pasarla a mil euros, a treinta mil euros por plantar una única planta de marihuana, porque tienen, quieren humillarnos para que tengamos miedo. Y hay que decirles muy claramente que no tenemos miedo, que estamos completamente determinados a seguir plantando marihuana y es lo que hacemos hoy. 500, vamos a plantar 500 semillas para demostrarle de nuestra determinación a que vamos a seguir plantando marihuana y vamos a cultivar nuestros derechos, porque es nuestra obligación cultivar nuestros derechos.